Hola, hola. Te invito a una nueva versión del taller gratuito, las tres estrategias para fortalecer tu autoestima, para crear, construir una autoestima invulnerable. Es una nueva versión de un taller muy exitoso que ha tomado muchísima gente, que ha gustado mucho y donde he reunido lo mejor de mi experiencia personal y de mis 15 años de experiencia en semiología de la vida cotidiana y como psicoterapeuta, para darte de forma condensada, cómo poder darle la vuelta a estos miedos que te plagan, a estas inseguridades y culpas que te arrastran y que no dejan que desarrolles tu potencial, de que seas feliz, de que vivas tu vida. Y no tiene que ser así. Tú puedes aprender estas tres estrategias para darle la vuelta y para poder construir seguridad en ti mismo, confianza en ti confianza en la vida, confianza en el ser. Aprendiendo el error fundamental que nos enseñan y por el cual nosotros mismos nos metemos autogoles y nos estamos bajando la autoestima. Y eh, ejercicios prácticos que te ayudan a darle la vuelta, a darle la vuelta de campana a este tema tan, tan importante en la vida de muchos de nosotros, que eh, son las inseguridades, los miedos, y los temas de autoestima. Solo tienes que registrarte en mi página, ricardodelerran.com. te voy a dejar aquí en, las, en los comentarios, y solicitar tu inscripción al grupo de Facebook, al grupo privado de Facebook, donde voy a estar haciendo la transmisión, y elegir mañana estar a las 11 de la mañana, hora Ciudad de México, de 11 a 12.30. O puedes elegir el horario vespertino, mañana miércoles de 7 de la noche a 8 y media de la noche. Te conectas a Facebook, pides tu ingreso después de registrarte de en la página y a ese horario te metes a la página y el grupo de Facebook ahí podrás verlo. La primera parte va a ser mañana miércoles primero de diciembre la segunda parte va a ser el jueves 2 de diciembre con la misma inscripción en el mismo horario eh, y ahí podrás tú obtener el beneficio de un tema tan, tan, tan importante para que seas y generes esta transformación que hemos realizado muchos de nosotros, que yo he realizado en mí mismo y que he tenido la fortuna de ayudar a docenas de personas a generar una autoestima sólida, fuerte, donde no estés dependiendo de la opinión de los demás, donde tu autoestima no vaya fluctuando fácilmente dependiendo de cómo te va, de cómo te traten los demás, sino que tú generes esta valoración incondicional de ti mismo. Te espero en este taller gratuito. No faltes.